Hola amigos del canal Random, os volvemos a traer una nueva saga completa al canal, así que hoy hablaremos de... ANACONDA Dentro de... VÍDEO Comenzamos la película con un texto que nos explica que son las anacondas que nos sirve como prólogo Uf, qué pereza tantas letras, ya podrían haber puesto una voz en off o algo, ¿no? Machete está en problemas y pide ayuda por la radio, la cual intenta reparar a golpes y recibe la llamada de... ¡Hola, soy Samuel L. Jason. SUSCRÍBETE AHORA A LA INICIATIVA CANAL RANDOM Algo ataca desde abajo, y es capaz de despegar los clavos y los tablones, aunque luego vemos que algunos de ellos vuelven a estar perfectamente clavados. Tras una nueva embestida, vemos que se crea un enorme agujero negro que luego ya no está. Machete abre la puerta con sus manos, y de repente vemos que lleva una pistola y un mardillo... pues porque sí, porque es gratis. Luego se sube a un mástil, y ahí se quita la vida. ¡Hala! A cobrar el cheque. Jennifer López es una documentalista que anda buscando una tribu Así que su compañero le señala en un mapa dónde pueden estar Aunque en el plano detalle han desaparecido las manos de su colega Al día siguiente empezamos a conocer a una serie de personajes random y se van todos en una barcaza Durante el viaje comienzan a grabar el documental ¡Pero ojo al técnico de sonido! ¡Que pone el micrófono delante de la cámara! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! De repente comienza una tormenta y se encuentran a Paul, al cual rescatan Además de pescar, Paul también sabe dónde se encuentra la tribu que están buscando los documentalistas, así que se ofrece a llevarlos. Pero vamos a ver, pellizca bombillas, se supone que localizasteis a la tribu. ¿Por qué seguís las indicaciones de un desconocido? Westridge juega al golf lanzando pelotas al agua. Es que nadie piensa en el Amazonas. ¿Y qué vas a hacer cuando se te acaben las pelotas? Piensa un poco. En la noche, Owen Wilson y Denise van a grabar unos sonidos mientras Paul pone cara de malo. Una vez lejos del barco, la parejita se prepara para... Bañar a la nutria, ¿eh? Pero les interrumpe un jabalí al cual mata a Paul. No lo entiendo, Paul estaba en una hamaca. ¿Por qué se metió también en la jungla? ¿Acaso quería ver cómo los chavales hacían el grito de Tarzán? ¿Eh? Prosigue el viaje, pero un cabo se enreda con la hélice y la barcaza se detiene. Aunque podemos ver que los palés están a diferente distancia según el plano. Steven se lanza al agua para quitar la cuerda de la hélice, y tras conseguirlo le ocurre algo, y tienen que subirlo a la embarcación. Resulta que le ha picado un bicho de goma, eh, perdón, una avispa asesina que nadie sabe cómo ha llegado hasta ahí. En fin, que Paul le hace una traqueotomía. Necesitan llevar a Steven a un hospital, así que Paul sugiere tomar otra ruta para ahorrar tiempo. ¿De quién son esas manos? De Jennifer López seguro que no, ya que antes vimos que no llevaba ninguna pulsera en la mano derecha. Renudan la marcha, y Paul sigue poniendo cara de malo, y al día siguiente se encuentran con el camino cortado, con lo que Paul decide que hay que volarlo con dinamita. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Eso es, el robaesteras este está comiendo fruta con la mano izquierda, pero al cambio de plano lo hace con la derecha. ¡REALISMO! Owen Wilson lleva unos cartuchos de dinamita en su mano izquierda, los cuales ya están colocados al cambio de plano. Paul y Owen regresan a la barcaza una vez encendida la mecha. Y claro, aquello explota lo Michael Bay. Y digo yo, ¿no habría sido mejor alejarse más? Los barriles de combustible se han caído al agua y solamente les queda uno. Así que en lugar de pensar una forma de recuperar el resto, deciden seguir el viaje. Porque según Paul, con uno les basta. Total, que encuentran el barco de Danny Trejo y Paul decide disparar para ver si alguien le oye. ¡Que me parece muy bien que suene el disparo! ¡Pero estaría mejor que el de los efectos especiales hiciera que el arma disparase! Paul se lleva a Mateo y Dani para buscar combustible en una zona plagada de serpientes. ¿Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Dentro del barco hay una foto en la que sale Mateo, Dani Trejo y Paul. ¡Oh, vaya, qué sorpresa! ¡Paul es malo! ¿Quién se lo habría podido imaginar? Por cierto, ¡ojo la parte que está cortada! ¡Que vemos que es diferente! Danny y Paul se llevan un baúl que han encontrado, mientras tanto Mateo baja con estilo, y una anaconda digital que estaba por allí le da un abrazo cariñoso. Danny busca a Mateo, pero solamente encuentra su linterna, así que Paul dice que se lo habrá comido una anaconda y se queda tan pancho. ¿Pero no erais amigos? En fin, el resto de la tripulación decide quedarse hasta la noche, por si Mateo ha decidido descubrir mundo o echarse una siesta, digo yo. Gary habla con Paul, el cual le dice que, si consiguen cazar la anaconda viva, podrían venderla por un millón de dólares. Así que al día siguiente Gary se une a Paul, e insiste en que la única solución es grabar a Paul cazando la anaconda, ya que no van a poder filmar el documental de la tribu. En fin, que se hacen con las armas. Mientras, el coletas mira a cámara, y vemos que tras varios días de viaje, por fin se ha cambiado de camiseta. ¡Marrano! Cae la noche y Paul sigue intentando pescar a la anaconda hasta que por fin aparece la serpiente gigante. Paul le pide a Gary que use el foco para deslumbrar a la serpiente. Luego vemos bajar a Westridge. Así que vamos a situarlos uno a uno en el barco porque aquí me sobra alguien. Mateo está muerto. Jennifer López y Westrich están juntos en la cubierta, donde también están Denise y Danny. Paul está pescando la anaconda, y Gary está dirigiendo la luz de un foco. Pero entonces... ¿Quién demonios está manejando el otro foco? ¿Alguien del equipo técnico? ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Se suelta el anzuelo, el cual por poco le da a Westrich. aunque si detenemos la imagen, vemos que hay un par de cables por donde tiraron el anzuelo en plan tirolina para simular que estuvo a punto de darle. La serpiente atraviesa una ventana cerrada, pero justo antes de romperla estaba abierta. a Jennifer López, pero llega Paul y le dispara para sedarla, pero no le hace ningún efecto. Gary baila la lambada con la anaconda, pero Denise se pone celosa e intenta rescatarlo, aunque vemos que Dani agarra a la chica del brazo, pero antes estaba agarrándole la mano a Gary. Total, la serpiente se lleva a Owen Wilson. Jennifer López se insinúa a Paul, el cual cree que esta noche va a… sacar a pasear la anaconda, ¿eh? Resulta que era una distracción para acabar con él, así que atan al coletas, el cual a pesar de todo sigue poniendo cara de malo. Jennifer López le enseña el recorte de periódico en el que sale con Mateo, aunque esto me genera muchas dudas. Se supone que Paul se lo guardó en un bolsillo, pero luego se metió en el agua. ¿No se estropeó el trozo de papel? ¿O es que su bolsillo llevó el recorte a una dimensión desconocida donde no se mojó, ya que vemos claramente que el papel está perfecto, tan solo un poco arrugado? Tras pegarle una hostia, la chica se va de allí, y el viaje prosigue. Aunque esto tampoco me cuadra, antes dijeron que al quedarles un bidón de gasolina, solamente tendrían combustible para un día de navegación, y ya llevan dos días y parece que tengan combustible infinito. De hecho, el bidón está ahí, no lo han usado. ¡Eh, Canal Random, no sabes nada! ¡Ese puede ser otro barril! Pero vamos a ver, señorito del pan pringao, ¿cómo va a ser otro barril si el resto se cayeron al río? Westridge le enseña a Dani cómo conducir el barco, pero sale mal, ya que el peinaglobos ha encallado la barcaza. Como Dani la ha liado, tiene una idea, atar un cabo a los troncos que hay a cada lado para tirar de ellos y sacar así la barcaza. Pero para ello tendrán que meterse en el agua. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Mientras tanto, Paul mata a Denise e intenta librarse de sus ataduras. La anaconda atrapa a Westridge y tras matarlo caza a Dani, pero por suerte para él, Jennifer López tiene un arma y se deshace de la serpiente gigante. Paul pelea con la chavala, y cuando este va a matar a Dani, aparece el Michael J. Fox de Aliexpress que le clava el dardo con el sedante. En fin, que el coleta se hunde en el agua. Por cierto, Steven se tomó la molestia de ponerse una camisa para atacar a Paul. ¡Pero esto qué es! ¡El agua sube de la cascada en lugar de bajar! ¡Qué clase de brujería es esta! Continúan el viaje en barco y... ¿Cómo lo desencallaron? ¡Os habéis saltado esa parte! Total, que han llegado a un edificio destartalado y van a buscar combustible. ¡Hombre, ya era hora! ¡Se os debería haber acabado hace un par de días! Resulta que el guionista ha puesto en esta especie de fábrica unos bidones para que los encuentren, aunque les interrumpe Paul y los ata. Además de los bidones, bueno, el guionista también puso a Paul, porque ya me dirás cómo es posible que haya llegado a la fábrica al mismo tiempo que ellos. ¿Fue nadando? ¿Y nada a la misma velocidad que un barco o cómo va esto? Además, recordemos que estaba sedado. Así que, cuando aparece la anaconda, agarra a Jennifer y Danny. Entonces Paul atrapa a la serpiente con una red. La anaconda obviamente se libera y ataca a Paul, y tras estrujarlo un poco, o se lo zampa. Jennifer López intenta esconderse, pero no tiene suerte, así que la serpiente ve a la chavala más apetitosa que alcoletas y lo vomita. Pero Paul se encarga de hacer subir el contador de vergüenza ajena al guiñarle un ojo a la moza. Dani consigue dejar clavada a la serpiente con un pico y aprovecha para derramar gasolina y usar una manguera como mecha. Mientras tanto, Jennifer López huye de la anaconda por una chimenea y los bidones explotan, haciendo que la moza caiga al agua. ¿Cómo que al agua? ¡El agua está a varios metros! ¿Cómo ha llegado hasta ahí? La anaconda está ardiendo y parece que por fin muere. ¡Pero no! Así que Danny le pega un hachazo como premio y la serpiente se la lleva de recuerdo. Al final, retoman el camino a casa y Steven se encuentra con la tribu que estaban buscando. Sí, la tribu a la que casi nadie había visto nunca. Que ya me dirás cómo es posible eso, porque viven al lado de la fábrica. Fin. Anacondas, la cacería de la orquídea sangrienta. O Anaconda 2. Dentro vídeo. Estamos en la jungla, donde unos cazadores intentan atrapar a un tigre, pero en su lugar encuentran a una serpiente gigante. El mellao apuñala a la anaconda, aunque vemos que la serpiente ya tenía sangre antes de que le clavara el machete. El barbú de la selva es un poco gafe. Primero lo atrapó la anaconda, luego se cayó al agua, al salir se parte la rama donde se agarra y por último se lo zampan. ¡Gafe! Estamos en Nueva York, donde Gordon y su equipo han descubierto un componente químico en una orquídea que podría ser capaz de alargar la vida de los humanos. Pero hay un problema, vamos a oírlo. La orquídea duerme 7 años y florece durante 7 meses. ¡Pero de dónde sacas lo de los 7 meses, Maracambú! ¡Ahí dice claramente 6 semanas! Por lo visto quedan 2 semanas para que acabe la etapa de florecimiento, así que los jefazos mandan una expedición a Borneo. Una vez allí resulta que no tienen barco, y buscan a alguien que sea capaz de llevarlos con esta tormenta y que no le moleste que se destapen la cabeza en cada plano. Y se encuentran con... ¡Hola, soy Samuel L. Jason. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Preguntan por un tal Jun-Sin, aunque el tío en realidad se llama Johnson, pero yo lo habría llamado timador, ya que les pide 50.000 dólares por llevarlos en un barco mugroso. En fin, que se van en la tartana andante. Gail necesita ir al baño, y descubrimos el cómo se alimentan las anacondas. Ben se dedica a tomar fotos a Sam para ligar con ella, sin darse cuenta de que la correa de la cámara va cambiando. Gail sigue haciendo amigas e insinúa que Sam ha conseguido su trabajo porque... ordeñaba el pepino con el profesor, ¿eh? Llega la hora de la cena, y el mono de Johnson intenta llevarse un plátano, así que riña al animal y este se va a buscar comida, pero no puede regresar al barco, así que llega la anaconda para zampárselo. ¿Sirve de algo esta escena? Pues no, pero hay que meter relleno en la película como si esto se tratase de nuestro baile de los 10 minutos. Hay que que que minutos Incomprensiblemente, Gail se cae al agua, aunque lo hace de forma distinta según el plano. La chica tiene un corte en su brazo y la sangre atrae a un cocodrilo que le ataca, así que Johnson se lanza al agua para rescatarla. Pero bueno, ahora vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Johnson tira la pérdida con la que quería rescatar a la chica pero al cambio de plano la pértiga la tiene Ben y no cae al agua. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Johnson pelea con el cocodrilo de goma y lo mata, pero luego nadie le ayuda a subir. ¡Sé un héroe para esto, eh! El viaje prosigue y le curan el corte del brazo a Gail, la cual no tiene ninguna herida más. Pero vamos a ver, te atacó un cocodrilo, ¿cómo es posible que fallase el mordisco? De repente aparece el mono del relleno y se hace de noche. En lugar de la anaconda, Sam casi le hace la cobra a Jack, así que tras el corte, Johnson dice que hay una tormenta, y que es muy peligroso. Con lo que seguir les va a costar 50.000 dólares más, y Jack acepta. Se ve que le sobra el dinero. A la mañana siguiente, tras escuchar un ruido, se atasca el timón, y el barco es arrastrado por la corriente. De repente desaparece la niebla, pues porque sí, y se encuentran con una cascada. Aunque podemos ver una embarcación detrás de ellos, que es del equipo técnico. ¡Cutres! Pero bueno, mientras cae el barco, vamos a fijarnos en los personajes que están en la cubierta. Aquí podemos ver a tres de ellos. Sam es la que está más adelantada. Luego tenemos a Jack y por último a Gail. Lo extraño es que luego los vemos a los tres juntos y... ¿De dónde ha salido este tío? El barco se estrella, pero por suerte nuestros amigos están ilesos, aunque no así el equipaje. Además, Ben dice que el disco duro no funciona. ¿Pero qué disco duro? Eso es un lector de CDs. Eh, Canal Random, no sabes nada. Lo del disco duro es por el doblaje español, que es una mierda. Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ. Pero si lo dicen en todos los idiomas, tío chufla. Se arruinó el disco duro. ¡Error tecnológico! Johnson tiene una idea. Llamar a uno de sus amigos mugrosos para que se los lleve en barco. Pero antes hay que atravesar una jungla plagada de peligros. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Tras avanzar por la jungla se encuentran con un nuevo obstáculo. Así que se meten en el agua mientras la anaconda les acecha. La serpiente elige a Ben, quizás sea porque le ha visto equivocarse con la correa de la maleta. En fin, que la anaconda digital gigante se lo zampa. Todos están muy asustados, así que deciden que lo mejor es ir al barco y regresar a casa. Pero Jack no está de acuerdo, así que Johnson le dice que una vez en el barco, fin de la expedición. El mugroso está borracho y su barco choca con algo, así que la anaconda ataca al piojoso y la embarcación se estrella la expedición corre hasta el lugar del accidente y Jack dice que el amigo de Johnson era un borracho aunque vemos que la botella que sostiene no puede ser la misma que la que se rompió antes Johnson ordena que luteen lo que puedan del barco pero nadie encuentra el maletín con la pistola ¡Vaya! ¡Qué oportuno! Ahora el que tiene una idea es Tran, el cual dice que hay una tribu llamada Cazadores de Cabezas, así que van a pedirles un barco. Sí, claro, el nombre de la tribu da mucha confianza, ¿verdad? De camino se encuentran con el cadáver del borracho que... ¿No os parece mucha casualidad encontrarse al mugroso ahí en medio con lo grandísima que es la jungla? Johnson les explica que lo más probable es que haya varias anacondas porque se estén apareando, así que siguen adelante. La aldea está en ruinas y encuentran una anaconda muerta, pero lo peor de todo es que la tribu se ha llevado todas las embarcaciones, con lo que deciden hacerse un barquito de Aliexpress al estilo MacGyver. Jack ha encontrado el grabado de una serpiente comiéndose una orquídea, así que llegan a la conclusión de que las anacondas son tan grandes porque al vivir más tiempo crecen más. ¡Claro que sí, señor guionista! ¡Es que estas cosas no cuadran nada! La orquídea se supone que solamente se encuentra en un sitio concreto, y Johnson le contó a los pellizcabombillas que las anacondas son territoriales, y que al ser tan grande su territorio también sería mayor, con lo que allí donde se encuentre la orquídea estará dominado por una serpiente gigante. Pero sin embargo, hay anacondas enormes por todos lados. Jack sigue empeñado en buscar la orquídea, pero el resto del equipo se niega a ir, porque es su cultura y hay que respetarla. Johnson intenta afeitarse con un cuchillo, pero sale mal, aunque la sangre desaparece mágicamente, pues porque sí, porque los maquilladores estaban cansados. Gordon estaba buscando unos calcetines entre las cosas de Jack, pero encuentra el maletín del borrachín, que contiene una pistola y un teléfono. Pero vamos a ver, en ningún momento vimos que se lo llevara. Jack sorprende a Gordon con el teléfono, y ve cómo se equivoca al agarrarlo al cambio de plano, y aunque intenta convencerlo para que no llame, le suelta encima una araña que le muerde el veneno es capaz de paralizar a una persona, así que Gordon se queda como un muñeco de trapo y una anaconda que puso ahí el guionista se zampa al chaval. ¡Hala! ¡Muerto! Johnson incendia la cabaña, y cuando se dirigen a la balsa resulta que Jack se ha ido con ella, con lo que Sam les explica que hay una forma de interceptarlo. Por cierto, os veo ahí muy tranquilos hablando. ¿Se os ha olvidado que hay una anaconda en la aldea? ¿O es que ha sido tan tonta de quedarse en el tejado de la cabaña esperando a quemarse? Se internan en la jungla y casualmente todos caen rodando hasta una especie de cueva. Tran cae por un agujero sumergiéndose en el agua, momento que aprovecha una anaconda que casualmente pasaba por ahí y se lo lleva a hacer submarinismo. Sam le dice a Johnson que ha encontrado la salida, así que se arrastran por el túnel mientras les persigue una anaconda CGI, pero una vez fuera le corta en la cabeza. Cole se cree muy duro porque lleva gorra, pero aparece otra anaconda que se lo lleva de paseo para enseñarle un árbol. Johnson mata a la anaconda tirándole un cuchillo. Eh... vale. Aunque lo más raro es que el cuchillo se ha transformado en un machete.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 El mono sigue haciendo tonterías aunque... ¿Dónde estaba? ¡En la cueva no lo vimos! Jack ha conseguido encontrar las orquídeas, y el grupito pretende llevarse la balsa, pero el frotacalvas este los ha descubierto y dispara a Johnson. Las anacondas están apareándose, así que Jack no quiere arriesgarse y ordena que aten a Cole y que Sam vaya a por las orquídeas. La única forma de llegar hasta las flores es pasar por un tronco que está por encima de las serpientes, así que las chavalas mete unas cuantas en la mochila y... ¡Vaya! El tronco empieza a ceder. Qué inesperado, ¿verdad? Nunca lo hubiéramos imaginado. Johnson le pega un puñetazo a Jack y la araña sale de la bolsa. Pero vamos a ver, ¿cómo ha salido la araña de un bote con tapón de rosca? Jack recupera la bolsa, pero le pica la araña, así que se cae en la fiesta swinger de las serpientes y, claro, se lo zampan. Una anaconda sigue hambrienta y la Jennifer López de AliExpress le pone un bidón de gasolina en la boca. Bidón que no sabemos por qué lo han ido llevando durante la película porque no tenían ningún barco donde usarlo. Os cuento un secreto, esto es porque el guionista quería utilizar el bidón para explotarlo y no se le ocurría cómo meterlo argumentalmente. Así que los personajes lo llevan porque sí. Lo que toda la vida se ha llamado trampa de guión. Cole dispara la pistola lanzabengalas y la serpiente cae junto a las otras y... ¡Explota! ¿Pero por qué? ¡Si solamente tenía un poco de gasolina en la boca! En fin, que la explosión provoca que el muro se derrumbe sepultando a las anacondas. Al final, se dirigen de vuelta a casa montados en la balsa. Y el mono se hace amigo de Gale. Me parto de risa. Fin. Anaconda 3. La amenaza. O la venganza. Dentro vídeo. Un grupo de personas random lideradas por David Hasselhoff se adentra en un bosque, pero se encuentran con una serpiente gigante. Ni sabemos dónde están ni para qué han ido allí. El caso es que uno de ellos comienza a gritar porque la anaconda le escupe... ¿Sangre? Y tras un tiroteo con balas infinitas parece que la serpiente digital ha muerto. Aunque con la cantidad de disparos que ha recibido, no vemos sangre por ningún lado. Murdock es el dueño de las farmacéuticas Wexel Hall, y acude a uno de los laboratorios donde realizan unos extraños experimentos. Aunque lo más raro de la escena es ver al cámara reflejado en el cristal. ERROR ÉPICO Es que es normal que te pasara, ¿no podrías haberte puesto en otro lugar? ¡Pues claro, te vemos otra vez! Por lo visto han conseguido la famosa orquídea que aumenta la vida en las serpientes pero aún no han descubierto cómo sintetizarlas para que no resulte tóxica en seres humanos. También han probado un suero con una anaconda, la cual ha mutado, y tiene... ¿una cola que parece una espada? A pesar de que le dijeron a Murdock que la serpiente debe estar en la oscuridad, el Calvas aparece con una linterna que no sabemos de dónde ha sacado y enfoca a la serpiente. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Intentan contener a la serpiente con gas pero el guionista decide que eso ya no le afecta, así que la anaconda se escapa y se lleva a un científico de recuerdo. Amanda carga varias armas con sedantes. Mientras tanto, un guardia de seguridad escucha un ruido y muere cargándose el decorado. Amanda y el profesor Kane buscan a la anaconda y encuentran a su compañero muerto. Murdoch y Pincus se encuentran al guardia de seguridad, aunque vemos que la rejilla tiene más sangre que antes. Parece ser que la serpiente ha liberado a la anaconda reina. ¿Qué demonios es eso de anaconda reina? Al profesor le abrazan cariñosamente. ¿Y por qué la chica se va en lugar de dispararle los sedantes? ¿Y por qué vuelve a entrar sin el arma? Han llegado unos mercenarios de Aliexpress para encargarse del asunto, y Murdock le ordena a Pinkus que supervise la operación. El vigilante de la playa anda en un bar de mala muerte que se supone que está en un pueblo, el cual nos lo muestran con metraje en baja resolución que debe ser de un documental. ¡Cutres! Hasselhoff recibe la llamada de Pincus mientras se enfrenta a unos calvos malvados. Al primero le lanza un cabezazo aunque en realidad no le da, y luego tira un muñeco a través de la ventana. Pincus habla con los mercenarios, que parecen haber salido de una película horrible de las que comentamos en el canal. Amanda le dice al pellizca bombillas que ella también irá, ya que van a necesitar ayuda. ¡Pero vamos a ver, roba esteras! Antes fuiste incapaz de ayudar a tu amigo, ¿cómo es que vas a ayudar ahora? En fin, que se montan en un jeep donde el croma se nota una barbaridad. Nos trasladamos ahora a una granja random, que ni sabemos dónde está ni nada. La cabra estaba quejándose, pero parece que ha conseguido soltarse, así que el gañán va a buscarla, y encuentra un montón de paja que se mueve, así que suelta el arma y se convierte en gafe. Primero se rompe el suelo, luego sube por la escalera y también se rompe, y por último se lo zampa una anaconda. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! <tose> Eso es, el besacabras tiene el hombro descubierto Pero luego lo tiene tapado Además vemos también que tiene la cabeza dentro de la anaconda Pero al cambio de plano la tiene fuera ¡Realismo! Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Al menos el gafe pudo despedirse de su cabra La cual lleva una cuerda Aunque antes vimos que la cuerda se había soltado del collar Pinku sigue la señal del rastreador de la serpiente Pero pe pe pe pe ¡Pero! ¡Si ¿sí eso es un vídeo! ¡Han puesto un vídeo para simular que están siguiendo una señal GPS! ¡Si es que se ven los controles y hasta la lista de reproducción! ¡Es que cómo se puede ser tan cutre! En fin, los mercenarios llegan hasta la granja y se dividen para encontrar las anacondas. Dos de ellos van a la puerta principal, que está cerrada, aunque cuando llegaron a la granja estaba abierta. Amanda agarra una pistola y se la guarda. ¿Y qué pasó con la que tenías antes? Cae la cabra y a nadie le da por mirar la parte de arriba del granero. Pues claro, la serpiente sale de ahí. Amanda atiende a Grodny, el cual cambia la mano de lugar según el plano. La Anaconda sigue cazando mercenarios random, y uno de los jeep explota a lo Michael Bay. La serpiente escapa y los mercenarios van detrás de ella, pero de repente aparece frente a Amanda y llega David Hasselhoff al rescate. Vemos que cada mercenario dispara a un sitio diferente. Digo yo, señor director, no habría estado nada mal decirle a todo el mundo dónde debían apuntar, ¿verdad? En fin, volvamos con la Anaconda. ¿Pero qué demonios es eso? ¡Es la peor serpiente digital que he visto nunca! ¡Parece de plástico! El vigilante de la playa reúne a los que siguen vivos y se dividen en dos grupos. El primero usa un rastreador de calor. El segundo va en un jeep con el croma horrible de siempre. Se detienen en un claro en el bosque y la serpiente les ataca. ¡Qué inesperado, ¿verdad? Total, que al huir el jeep pasa por un trampolín tapado por un arbusto y vuelcan. ¿Pero quién es el conductor? ¡Se ve claramente al especialista con un casco! La que se supone que conducía sale disparada del vehículo, aunque no sabemos cómo. Así que Amanda le pregunta a Sofía qué tal está. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Vemos al fondo a alguien del equipo técnico dándose un paseo. ¡Error épico! Ponte a trabajar, tío vago, que pareces youtuber La cutronga se come a Sofía Y al pasar vemos lo mal que han recortado la pieza de metal Para integrar al muñeco digital Amanda se asoma por la ventana Y se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random Por cierto, eso que está ahí es... ¡Una grúa para colocar la cámara! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Eso será una farola! ¿Una farola en medio del bosque? ¡Anda por ahí! ¿Y por qué desaparece de repente entonces, eh? Ahora vemos el cliché de la chica que huye y se cae. Lo raro es que lo hace de espaldas, aunque luego está completamente llena de barro. La anaconda no detecta a la chica porque está cubierta de lodo. ¡Vaya, qué original! ¡Como en Predator! Que por cierto, si no visteis el vídeo de errores de Depredador, pincha de aquí arriba. Total, que llega David Hasselhoff y la rescata de nuevo. Amanda le cuenta a la pandilla de mugrosos que le dieron a la anaconda un suero que provocó mutaciones y que además dará a luz dentro de 24 horas. Consiguen localizar a la anaconda y Amanda los guía a través de un mapa que no tiene nada que ver con el edificio donde están. Al final encuentran el localizador, que resulta que está en el cadáver de Sofía. Mientras tanto, la anaconda se carga a Pincus. Total, que las dos serpientes se escapan nadando. David Hasselhoff ha encontrado el rastro de las serpientes, pero... ¿No se suponía que se fueron nadando? Amanda y Nick llegan a una fábrica, y se pasan 5 minutos de relleno dentro sin que ocurra nada importante. Gracias a un nuevo rastro, David Hasselhoff y el Melenudo llegan a la fábrica. La Anaconda Negra se lleva a Nick, el cual agarra una granada y ambos explotan. El resto se reúnen con Amanda y David Hasselhoff mata al Melenudo, al cual se le nota que llevaba algo bajo la camiseta para provocar la explosión de sangre. Resulta que al vigilante de la playa le han ofrecido 10 millones de dólares por llevarse una de las crías de Anaconda. Tras pelear, Amanda le clava un cuchillo con su mano derecha, aunque segundos antes vimos que lo empuñaba con la izquierda. Al final, Amanda prepara un explosivo y todo estalla. Aunque muy efectivo no debería ser porque uno de los esbirros de Murdoch se encuentra una serpiente y se la lleva. Así que... ¿Quién se atreve a ver Anaconda 4? Fin. Anaconda 4, o Anacondas, rastro de sangre. dentro vídeo. Continúan los experimentos con la orquídea en la anaconda que se llevaron al final de la tercera película para obtener un suero curativo. ¡Ojo al movimiento de la cola de goma!